Chau amichis de Fisi Mas, da Pablo Pero el giorno de hoy vamos a hacer un rico allenamiento Vamos a utilizar la banda elástica Vamos a utilizar anche la corda Vamos a utilizar anche el manubri Si tú no hay un manubri no te preocupes, Puede prender dos botellas de agua Puede prender la péntola Puede prender el ferro cualquier cosa que sea pesante o un matone No senza excusa Yo te digo que si tú estos ejercicio lo haces con constancia, disciplina y con tanta boya, vas a ver grandes resultados. Y yo soy el ejemplo. El ejemplo. Si tú seas constante, vas a ver grandes resultados. Tati. para el jordo de hoy vamos a vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad movilidad así le enviamos una información a nuestro cuerpo a, nuestra, a nuestro cerebelo que vamos a hacer actividad física y no nos hacemos mal vamos a iniciar con un poquito de movimiento vamos a hacer voy a utilizar un timer vamos a a, a elaborar 35 segundos con 15 segundos de reposo tú puedes modificar el el ejercicio, por ejemplo, dice, a ah, Pablo, 35, pero mí es tropo, Fai 20 y aumenta las repeticiones. Tú, voy a fermo el vídeo y, y lo fai sin esa excusa. Vamos a mover un poquito de bracha, le bracha, le bracha. Un saludo molto especial a Mauro, que nos guarda desde Falopio. Mira comando, Mauro, tú vas a diventar eh, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Ta, ta, ta, muevo, muevo, muevo, muevo un poquito, muevo. Muy, muy, ta, ta, ta, ta ta el baleto, Salto, salto, salto en el posto, salto, salto, salto. Como cual telefonino, se me se me espaca. <ríe> salto, salto, uso el bracha. Ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta. Tiro, tiro, tiro, tiro. Adesso. Vamos a aportar el el talone al glute. Ok, ok, ok, ok, nuevamente. ¡Ay! Es un entrenamiento tosto, es un entrenamiento en que le dona sin excusa, le dona lo piano, piano, a, a su ritmo, le, le recuerdo, ninguno compite con ninguno, ninguno compite, tú compite con tu esteso, si será uno más fuerte, uno más débil, lo importante que tú te alene, te alene y te mantenga siempre en forma, no tanto por el físico, sino por la salud, estos ejercicios y un poquito de, de ejercicio aeróbico así pues vamos a ver eh. grandes resultados y te lo digo yo te lo digo yo el otro ayer y faltó un poco mes horas de corta <ríe> ok perfecto perfecto voy a impostar mi timer y vamos a iniciar voy a iniciar primo con saltando la corda 35 segundos Dopo prendo el manu prendo el manubri, después el hago un poquito de de, de, de piegamento prácticamente esto es un alenamiento total body total body elástico la banda la banda y la corda ok vamos a impostar en nuestro, nuestro timer timer no perdo tiempo hidrátate, hidrátate hidrátate hidrátate si no te has hidratado porque eh, vamos a sudar vamos a sudar a sudar tanto ok imposto mi timer mi timer perfecto ok se va se va se va quien no a la corta puede hacer el jumping ya. Ta, ta, ta. No te preocupes, no te preocupes. sin excusa, sin excusa. Prepárate, Esto... prepárate, prepárate. 3, prepárate, prepárate. Vamos, a los cuatro, cuatro 4 cuatro 4 cuatro para ver grandes resultados. 3, 2, 1, vía. Con la corda, vamos a saltar la corda, vamos a saltar la corda. libero, libero, libero, libero, salta como voy, salta como voy, a tu ritmo, ta ta ta ta ta ta ta ta ta, continua, continua, continua, es normal, es bailar, es normal. Si tú no hay el manubri, prende dos botellas de 2 litros. Ok, una pauseta. <ríe> Nuestro próximo ejercicio. Cuidado lo que hacemos está Salgo, subo con el brazo. Abro. A la espesa misura el espalda. Ok se va, se va, Desciendo, izquierda de Rita, guarda, salgo, su, nuevamente, nuevamente, tra, ta, su, ta, ok, ok, ok, Tú puedes modificar el peso, Pablo, lo voy a hacer pesante, va bene, para lo pesante, Pablo, lo voy a fare sin saberse, va bene, tuto si può, ta, ok, va, ta, Sí, ok, perfecto. Vamos a hacer un poco de piegamento. Piegamento, piegamento, piegamento, piegamento. Solamente son 5 cinco ejercicios, 5, 5, 5, 5, 5. Vamos a hacer 3, 3, 3, 3, 3. 1 2 3 Salgo. Mano contraria. Toca espalda contraria, ta, ta, último ultimo, cuatro ta, mano contraria, toca gamba contraria, ginocchio, 1, 2, 3, 4, tres 3 piegamentos, 3 flexiones, 1, 2, 3, se va, 1, 2, 3, 4, toco, 1, 2, 3, 4, ok, Perfecto, perfecto. Voy a hidratarte. Ver un poquito de agua. Agua, agua, agua. Nuestro próximo ejercicio. Laterales. Prendo el peso. Prendo el peso. Prendo el peso. Guardo, guardo. Uno. Due. Tres. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno. Due. Sí, sí, sí, sí. 3 Cambio el peso Cambio el peso Abro, abro 1 2 3 60, 60, ¿no? 60, ¿cuándo se esquerza 1 2 2 3 Perfecto, perfecto Por último, por último Vamos a fare con el elástico Vamos a fare Dieci bicipiti, e dieci frontali. Va, va. Uno. Usa l'addome, la fossa l'addome. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Adesso frontale Uno, dai. 2. 3. 4. Ah, 5. Ah, 8. Facciamo 8. Ok. Puedes hidratarte. Puede hidratarte. Solamente. 5 ejercicios. 5, 5, 5, 5. Qualcosa fácil Corda. Vamos a saltar la corda. Vamos a saltar la corda. Vamos a saltar la corda vamos a busca la corda. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Los escarpes, los escarpes, los escarpes. Ta ta ta ta No quiero... Fermarme. Lo hago con un solo pie. Lo hago con un solo pie. Tú lo haces con dos. Tú lo haces. Tú con dos. Sí. Claudia. María. Andrea. ¿Cómo va el entrenamiento? Eh, eh, eh, eh, vamos, fuerza fuerza, si, sí, si, sí, si sí. ah. uh. mira hecho los escarpe, mira hace los escarpe, mira echos los escarpe. ¿Cuál continúa? ¿Cuál continua? pese pese pese Ok. Ok, se va. Uno salgo, 1, 2, una piccola variación, 1, 2, salgo, 1, 2, va, se va, 2, 2, 1, 2, se va, 1, 2, nuevamente, dai, 1, 2, se va, 1, 2, ok, yendo, 1, 2, Siga uh. ¡Ah! ¡Ah! el matador, el matador, el matador. Un total body con 5 ejercicios. Piegamiento, tres piegamientos, 3 3 tres, tres, 3 3 3 3 Due. 1 2 3 1 2 3 4 1 2, 3, 4. Vamos a hacer 4 piegamientos. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toco, toco, toco, toco. 3 piegamientos. 1, 2, 3. ¡Sú! Uh. ¡Ah! Madre de Dios. Madre de Dios laterales, laterales, laterales, laterales voy a hacer 5 con 1, luego no cambio 5 con 1, 5 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 vamos a cambiar, cambio, cambio, cambio, cambio 1, dai. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3, 4, ah, 5, ok, ahora, 3, 3, 3, 1, 2, 3, cambio, cambio, cambio, 3, 1, <laughs> e 2, <laughs> perfecto, vamos a hacer un poquito frontales. uno Déjame. Déjame. Déjame. Déjame. Déjame. bicipiti lo prendo Déjame. Déjame. uno, due, 3 4 5 6 7 uh. si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso, eso. láchame tu comento Pablo, fachamos un entrenamiento para el pacho lo fachamos un entrenamiento para el bichipitito lo fachamos salto con la cor salto, salto 1, ta, 2, ta, como un cabalino ¿verdad? como un cabalino inicio a sudar a botar lo que no va bien guarda, guarda, guarda solo un ejemplo claro si tú fai estos ejercicios regularmente vas a ver grandes resultados si tú eres constante ¿cuántas vueltas me aleno yo? yo me aleno máximo 3 voltas a semana, pero son constante sono constante. los faccio tutto landis. ¡Pu! Uh. ¡Ah! ¿Cuál continua? El matador. El matador. El matador. <risa> Vamos a fare 3 3 de fila, vale. 1 2 3 Faccio 1. 1 nuevamente 3 3 3 3 1 2 3 vamos a hacer 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 vamos a hacer 3 1 2 3 se va okay. ay ay ay Sigue el matador, el matador le flexione le flexione vamos a hacer 10 flexiones 10, 10, 10 10, 10 10, 10, 10, 10 1, 2 3, tu decente fui donde riesca, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 toca 1 2 3 4 vamos, vamos, 3 3, 3 1 2 3 uh. ay, ay, ay ay, ay, ay laterales laterales abro grande, faccio 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 abro abro grande 4, 5, uh, uh. adesso abro grande va. 1, 2, 3, uno 4, tres 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, cinco. 2, 3, 4, 5. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Frontales, frontales. Frontale. 1, 2, ah, 3. Me ayudo con el abdomen. 4, ah, 5. Uno en más, otro eh. en más, otro, eh. ok, ok raga, irrata, irrata, irrata, último esfuerzo, último esfuerzo, último esfuerzo, dai, ce la fatta, ce la fatta, último de último yes, y es historia último de último esfuerzo, último sí sí esfuerzo, Ah, se Respira profundo. Sí, sí. Eres una persona vincente. Una persona que no se mola más a la prima dificultad. Sí, sí, sí. Ok, me piace. Me piace como lo fai Me piace, me gusta, me gusta, me gusta. Qué rico, qué rico. Vamos, fuerza, fuerza. Perfecto. La Costanza VINCH Esto era el constante, Te ayuda uh. Sento la gamba que me enfoco así Pero va, ven Vuelvo a decir que me estuve alineando Ven, ven, ven okay. Se va Se va Uno Dos Tres Cuatro Cinque. vamos a hacer 3 3 3 1 2 3 nuevamente 5 5 5 5 1 es un total body si serán altos ejercicios que han, que han un mancato pero prima poi lo fachamos en un alto total body madre de dios sigue el matador sigue el matador el matador el matador. Voy a hacer 5 flexiones diamond y 5 normales. 5 normales. Diamond, diamond, diamond. Squadano qua, diamond. 1 2 3 4 5. 5 normales, dai. 1 2 2 3 4 5. 1 2 3, 4 toca, 1 2, 3 4 diamon, diamon, 3, 3 1 2 3 ah. uh. vamos a parar laterales con due, con due. Auro grande, va. Uno, due, tre, ah, quattro, cinque, ah, sei, ah, sette, sette, otto, nove, dieci, dai, dai, dai, dai, ah, non mola più. No se ferma el tempo, no se ferma, sí. Ah. Llega, Pues bichipiti tú te dues. Lo prendo yo, yo, yo, yo, yo, yo, ya, uno, dos, tres. Quattro, cinque, sei, sette, nove, dieci, undici, dodici. Lo che manca di fronte, uno, due, ah, ah, tre, tre, quattro. 5 No es tanto fácil, pero hayamos rayunto nuestro objetivo Como he dicho prima, si tú seas constante, le metes polia, eh, disciplina, vas a ver grandes resultados Yo soy el ejemplo de todo esto Son 26 años que me aleno Máximo 3 vueltas a la semana Mínimo 2 vueltas, 2 vueltas Son un poco constantes. ¿Cuántos años? Tengo? Imagina 46 años, 46 primavera. El sport, el movimiento es salute. siempre y cuando se facha con, con, eh, con una buena educación, un buen orientamiento. Ok, vamos a hacer un poquito de stretching. Dai, dai, dai. Dai, que siento la gamba que me hace así. Okay, ok, ok, ok. Ok, Mauro, ¿cómo anda todo el entrenamiento, Mauro? Si lo hay hecho o no? Ok, perfecto, perfecto. Vamos a hacer un poquito de stretching. Y fermo così. Gamba de dieta directa. Fermo, fermo, fermo, Perfecto. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Abro, abro grande. Abro grande. echendo, echendo, sin zapigar el ginocchio. Inhalo, exhalo. Ok. Perfecto. Gamba. Gamba insieme. Echando, ciento echando, Sin Senza el ginocchio. salvo Perfecto. Cierto, cierto. Estoy en una pista ciclable. Cual puede salir de noche? problemas Vamos. fuerza Ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. <risa> Me estaban queriendo. Oh, Pablo, ¿puedo pasar? Es cierto, puede pasar. Pues es una pista ciclable. Excusa. Logrando la procedencia. Ormá ya habíamos finito casi, ¿no? <risa> Estamos haciendo stretching Va. Dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. dietro.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 Ok, perfecto, perfecto, perfecto, espalda dietro, ta, ta, avanti, su, en yu, su, en yu, abro, chiudo, chiudo, chiudo, prendo un gocho de aria, nuevamente. Por el giorno de hoy hayamos finito, tú puedes hacer un poquito más de stretching, più, con más più tiempo, yo lo faccio así veloce porque como he dicho prima, son una pista ciclabile. está pasando la gente y no quiero disturbar a las otras personas, pero tú lo tranquilamente. No te dimenticarte de dame un like y per te lo mejores de Core Pablo